Sí, así. Yo, yo comprendo que es un trabajo amplio, que es decir, nadie dice que sea fácil, pero es un trabajo que tiene que ser continuo, continuo. O sea, es, cuando un chaval llega, llega a casa del instituto, obviamente no tiene que estar toda la tarde trabajando y toda la tarde estudiando. O sea, tú, tienes, tú como padre tienes que pautar a tu hijo y decir, bueno, pues de tal hora, tarde tal no, pues va a hacer un horario. Que es lo que muchas veces de nada, no cuando están en un instituto, pero otros no, como son tutores, o todos los pequeñitos, se insiste mucho en que tengan un horario en casa. ¿Tiene un horario? en clase de trabajo. Entonces los padres tienen que centrarse en eso, controlar hasta el último segundo lo que hacen los chavales y, y no sé, y, y, y obviamente hay dudas con todo lo que necesitan los chavales para hacer, pero sobre todo el que, estén, el que estén controlando, aunque la palabra parece que, que suena como un poco mal, pero es que tienen que controlarlo. Yo por ejemplo tengo padres que he estado hablando con ellos, porque el chaval iba muy mal, no estudiaba o lo que fuera, y digo, ¿por Realmente estudia y que sí, claro, dos horas en la habitación. Pero claro, resulta que profundizando un poquito, pues, estaba dos horas solo con ordenador, que el es internet que es con el móvil. Digo, yo no sé, digo pero vamos lo primero que tienes que hacer, aunque cueste trabajo, porque vuelvo a repetir que debe costar mucho trabajo, bueno, pues te sientas con él, o le pautas las horas, o le, no sé, le pones, digo, estas tutas, tú tareas de lo que tienes que hacer. Ayudarle a nivel de